Tras la realización del crash test trasero y delantero, hemos venido al plató de CESBIMAP para poder analizar en más profundidad los daños que ha sufrido el Citroën AMI. En la parte delantera vemos las marcas que ha dejado la deformación del paragolpes, que también se ha roto en su parte inferior. Además, el faro se ha salido de su posición original. El paragolpes trasero se ha rajado debido al impacto y además podemos ver las marcas de la deformación. El piloto trasero se ha salido de su posición original y la llanta ha sufrido el impacto de la barrera móvil. Ya hemos quitado el paragolpes y podemos ver los daños que ha sufrido la estructura interior del vehículo. La traviesa ha absorbido la energía del impacto junto con el larguero, deformándose en los puntos que están diseñados para ello. La traviesa superior también se ha deformado afectando a los puntos fusibles y el soporte del faro se ha roto. La estructura de la parte trasera se ha visto afectada principalmente en la zona del larguero trasero, también ha sufrido deformación en su parte superior y el soporte del piloto se ha roto.